Marlon Barbershop te ofrece todo en cortes para dama, caballero y niños. Contamos con un gran servicio al cliente. Contáctanos al 6067 0562. 6067-0562. Marlon Barbershop. Estamos ubicados 75 metros al este de la entrada principal del Museo Municipal. Búscanos en Facebook y en Instagram como Marlon Ruiz. Marlon Barbershop.